con nosotros la organizadora de Feria de Diseño Libre, Fernanda Idear, a quien la recibimos oh, un fuerte aplauso, bienvenida Fer, ¿cómo estás? Un gusto, se viene este fin de semana la gran feria del Día de la Madre en el Parque o Higgins. Sí, exactamente Estamos con todos los preparativos, ultimando detalles y preparando todo para que salga hermoso Más de 40 stands van a tener Sí, exactamente, Perfecto. más de 40 stands, patio gastronómico, miles de regalos para regalar, regalarse a todos los precios sabidos y por haber con un montón de propuestas Está bueno pues porque es, es muy que, amplio sí. la oferta de lo que tiene, claro, los distintos es buenísimo Sí, sí, justamente hemos convocado a distintos emprendedores Como para que hayan muchas propuestas Para que la gente pueda elegir Y como les decía, eh, adaptado al gusto y al valor De que cada uno necesite O sea, para todos los bolsillos ese pibe creo que lo conozco qué? Lo ubico al que está haciendo la nota ¿No Lo ubicá sí. Qué lindo Por suerte Lucas ya nos ha acompañado en una edición Muy En el viaje San Martín todo. Él pudo ver y conocer ahí a varios emprendedores Y ver también nuestro trabajo como, como productora Están bastante seguidos en el parque, ¿no? Sí, que sí. Están ahí la, en la rotonda, ¿verdad? En la rotonda del Roceal, exactamente. Sí, yo cuando paso con los patines... Ahí los ves. Ahí los veo. Muy bien. Qué lindo. Y la verdad que está buenísimo poder colaborar con los diferentes emprendedores de la provincia, porque son todos emprendedores locales, ¿no? Que con muchísimo esfuerzo día a día construyen estas, estas pequeñas empresas en las que ellos trabajan y está bueno poder eh, darles la oportunidad de seguir creciendo, ¿no? De apostar al comercio local. Claro, eso es justamente lo que se genera en cada feria, ¿no? Es un, espac un espacio donde pueden exponer, hacer conocimiento sus productos, sí. hacer conocer su emprendimiento y todo el trabajo que lleva atrás eh, cada producto, más que nada lo que son los productos artesanales por donde siempre está involucrado el emprendedor y toda su familia, ¿no es cierto? siempre están acompañados por ellos y es un emprendimiento eh, bueno, justamente el, lo que le da la posibilidad de que sean productos únicos, originales uh -huh. con ese valor agregado justamente de lo artesanal y sí, bueno vas. como les decía, hemos convocado emprendedores para que haya para todos los gustos y que no haya ese esa necesidad de buscar después otro realito. Nosotras tenemos un montón de propuestas para que puedan ir viendo. Me encanta. ¿Cuántas ediciones llevan ya? Bueno, ediciones no las, puedo, no las puedo contar, pero vamos 12 años trabajando, haciendo ferias, mucho. hemos hecho ferias, desfiles, exposiciones, muestras de arte. Este, la verdad que nos gusta mucho el trabajo que generamos, esta salida laboral que le generamos al sí. emprendedor, al artista, uh -huh. eh, esta visualización de sus productos que es muy importante y además que este mercado lo que tiene de importante es que le da un alcance al cliente uh -huh. directamente con el productor o sea directamente con el artesano no hay claro. intermediarios por eso los precios son mucho más accesibles uh -huh. y se valora el trabajo porque ahí tenés por la supuesto. posibilidad de que un artesano, una tejedora te comente todas las horas de trabajo y el desempeño que lleva uh -huh. ese producto ese trabajo que tiene previo para después verlo terminado así hermoso como se lo llevan después yo creo que a la hora de ser un regalo también tiene ese valor agregado eh, comprarlo ¿no? a un artesano una persona que lo elaboró con sus propias manos no, que pensó detalle por detalle y, y, y no es un producto en serie, que viene de una fábrica, que vino de China y qué sé yo. Ves ahí cara a cara a la persona que lo fabricó, que como vos decís Fer, invirtió muchísimas horas, uh -huh. muchísimo cariño y, y tiempo en fabricar ese producto que en definitiva es único, irrepetible. Sí, exactamente. Sí, sí, sí encanta. Además hay que contar que esta feria tiene una pata solidaria también. A todos los que asisten eh, pueden colaborar con un alimento no perecedero y eso es donado después al Banco de Alimentos, Exactamente, ¿no? siempre en todas las ferias estamos con un, tenemos ahí nuestro, nuestro casconcito para que la Perfecto. gente que se acuerda pueda traer cualquier alimento no perecedero para poder colaborar con ellos. Muy siempre bien. es a beneficio del Banco de Alimentos, después ellos lo destinan a los lugares que más necesitan. Y eh, estamos implementando además, invitando a la gente que traiga su bolsillo, bolsita de compras, Bien. su bolsita de tela para evitar todo este tipo de, de, de después este desperdicios que no son sí, ecológicos, seguro. y, Residuos, y bolsa, mantener bolsa. exactamente uh -huh. y mantener justamente lo que son los espacios de una manera ecológica, Perfecto. limpias y que los parques se sigan eh, apreciando. En este caso vamos por primera vez al Parque O'Kings, así que vamos con con toda la expectativa, toda la emoción. Qué lindo. Eh, y en esta fecha tan importante que es el Día de la Madre, así que los esperamos ahí con un montón de propuestas. Por redes vamos a estar sorteando también ah, regalos de todos los artesanos en esas bolsitas donde van a poder participar por las redes y después venirlo. A retirar a las ferias para que también se puedan llevar sus regalitos Me encanta. Este, directamente del emprendedor. Excelente, ahí está la invitación en pantalla. Entonces, para que no se pierdan, por un lado, el sorteo del Día de la Madre en las redes sociales de Diseño Libre y también la feria este fin de semana, desde las 11 de la mañana hasta las 21 horas en Parque O'Higgins. ¿Te das una vueltita? Porque te aseguro, a ver, son más de 40 stands. Hay mucho, te vas para elegir a encontrar de todo. El regalo ideal para tu mamá en su día. Y por qué no para regalarte a vos también. A regalarte, porque, porque tenés si no, de todo. madre, qué sé yo, también, ¿También para vos. Hacer un lindo regalo para para vos también. Encantado. Gracias Fer por acercarnos Gracias a toda a la información, por el, por el apoyo, por el aguante. Los invitamos, los esperamos. Ahí nos estaremos, nos vamos a dar una vueltita. Gracias. Gracias. Ahí nos veremos. Gracias Fer, un placer.